Ay chicos, ya son todos listos para que nos vayamos al parque Ya ¿Sí? todos están listos, ¿Sí? ya preparan sus cosas vamos de paseo No, no, no. ¿Okay? Espera que me duele mucho la barriga, tengo que ir al baño Pero, pero, pero Luis que Tenemos que tenemos que irnos, que vamos Bro. a llegar tarde Sal rápido ay, Bro, ay, yo creo que esos tacos que le diste Le hicieron muy mal Pero si sí, dijo que quería un, una triple docena de tacos Y pues yo le di tacos Wey, por eso vamos a salir tarde Tres días después Ya Etsy, bro! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Ale, ya! Oh, oh, ¡Ya, ya está! Pero... Sí, sí. ¡Pero, pero... ¡Uy, ¿Qué? ¿Qué, qué es, es eso allá adentro! ¿Eh? ¡Derramó es... toda la pipí! ¡Ah! ¡Huele fatal! ¡Asco, no, Ludi! ¿Qué te pasa? Es no exageres! ¡Es un poquito! ¿Cómo que poquito? ¡Mira eso! ¡Mira, mira! eso mira mira Ay, qué asco, bro Creo que se cancela la, la ida al parque Tenemos que arreglar esto es? antes de que llegue mi madre, bro no, eh. Ya ves, Ludi. ¿Cómo lo arreglamos? Bro, tenemos que, tenemos que pisar la pipí de Ludi. Para poder ¡Qué ver? huele fatal esa cosa! Me va a tocar, a veces hay que sacrificarse ¡Ay, qué asco, qué asco! Sí, sí, huele ¿sí? riquísimo, mi pipí Hola ¿Cómo que riquísimo? <ríe> ¿Y ahora no ayuda, ayuda ponerlo? Ay... No, no lo sé, la tubería está rota no. ah, Creo que tenemos que entrar en el inodoro para arreglar esto Pero ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no vas a usar la ropa aquí. ¡Vamos! ¡Alessi! No, ¡No es seguro! A... ¡No es seguro! ¡No, no, no, no, no, no! ¡No es seguro! Panita, si sí es seguro. Toca, toca, toca, toca bajar, bro. Vente, vente. Tírate. ¡Ah! Adiós, mundo cruel. ¿Qué ¡Ay! ¿Qué ¡Ay! ¿Eh? ¿Y esto? ¿Estamos no en las tuberías? Manita, ¿y esto? ¡Hola! No lo sé. Yo no sabía ¿Esto que...! Esto parece el interior del inodoro. Oh, uh, mira, mira, mira, mira. Ven, ven, ven, ven, ven. Allesia, Alesi, sube, sube. Sube, sube. ¿Cómo no voy a subir? No sé por dónde sube. Ah, uh, mira, por aquí, por aquí. Ven, mira, mira, hay escaleras. Mira, mira, mira. Mira, hay esto parece una fábrica. ¿Por sí, no habrá ratos aquí? ¿Cómo conseguiste <risa> este gorrito? Míralo, aquí, mira aquí, ¡Oh! ¿Cómo no los gorritos, bro Yo también quiero un gorrito Yo no, no. no, también tengo un gorrito, fachero ¡No me dan un gorrito! Dale, si no le dan gorritos No, panita, dale, dale este botón, dale este botón ¡Sí, ya les ¡No me dan un ah, gorrito, míralo, oh. ¡Fachero, bro! Es bellísimo ¿Y ahora cómo arreglamos todo esto? ¡Hala! Yo no sabía ¿verdad? que dentro de mi no había todas estas cosas. Se dañó la tubería y la tenemos que arreglar. ¿Dónde lo tenemos que arreglar? Mm, mira, mira, agüita, agüita. Eso. ¡Cuidado, no, yo Queda, guay. Guay. Pero, ¡Cuidado! ¿no es? ¿Pero qué es esto? ¡Agüita normal, no? ¡Eso es piz! ¡Ah, ¿Qué es el ¡Ah, como lo vi en color distinto, dije. ¡Eso rico! ¿Qué? Uh... Pues tendría que haber algo que solucione el inodoro. Oh. ¡Y palancas! Oh. Uh, vale, vale, eh, palanca. Dice eh, velocidad. Esta tampoco. Okay. Esta tampoco, esta tampoco. Vale, yo no creo ninguna. que tenemos que... Oh, esto! Bro, yo no sabía que todo esto tenía un oro. Mira, tienes unos planos. Según los planos, tenemos que ir a acá a este ascensor para poder arreglar la tubería. Entonces, chicos, ¿En entran, entren y vamos a darle. A ver. Hola. Ok. Eh, ¿Por eh, qué estamos en eh, la abajo? Tú. ¡A ver, subiendo! cuidado, ten cuidado que eso se está moviendo muy raro. ¡Hala! ¡Tiene sí. una puerta acá! ¡Tiene unas sí. flechas en el suelo! ¿Por qué? Suelo? Sí. ¡Mira, sí. las subirías! eso! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué hay que hacer? ¡Que el agua va a subir! ¡Dice! ¡Wow! ¿Cómo bro. que el agua va a subir? dice sí, ¡Bro! cómo lo sacamos? ¿Cómo? ¡Cómo que así? el agua va a subir! ¡Pro, bro, bro! ¡Mira, bro. mira! ¡Está subiendo la pipi, Luis. ¡Tenemos que irnos okay. ya! ¿Por qué está subiendo la pipí? ¡Oye! Vamos a hacer un parkour Vamos, sube, sube Mira, mira, está subiendo, está subiendo Ahora sí que huele demasiado mal ¡Huela pipí. ¡Qué asco! Sí, sí, huele fatal ¡Lijos, corran, corran, corran! ¡Que va a subirlo! ¡Corre, Corre, corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Qué asco, Ludi! ¡Qué asco, de verdad! De aquí va más arriba! ¡Tú no pienses en eso! ¡Piensa en que vamos a salir! Pero es que Ludi ya no te lo voy a tacos, la verdad Tú, tú haces un desastre cuando comes tacos. Ya no te... Es que tus tacos estuvieron muy picantes. No soportaba el picante y me los diste igualmente. Vaya, uh, eso explica muchas cosas. ¿Qué hacemos cuando termine todo esto? ¿Vamos a desparramar todo por el exterior? Eh, no sé, pero necesito arreglar ese problema rápido. Rápido, porque llega mi madre y me va a regañar. ¡Ay, Dios mío! ¡Corre, corre, corre! Tenemos que buscar una solución rápida a este problema, porque si no... No, vamos... no, no, no, me caí, me caí muy abajo. No, Alexi, corre, no, corre, panita. corre, Y acá, tenemos que... Ir acá. Panita, ¡Oye! ¿vale? lo esperamos. Vamos. Vamos a esperar a Alexi. Alexi, corre, corre, bro. ¡Alecid! Espérame, espérame. Dos mil años más tarde. Eh, Alexi, te llegaste. Vale, vale, vale, vale, continúo. Estaba checando esto, pero uh. al parecer no hace nada. ¿Y estos circuitos? No sé, como que esto dice la, la cantidad de pipí, ¿no? Como que la reduce la. ¡Pero produce... vamos! ¡Que está subiendo el piso y vamos a morir! ¡Ah, vale? cierto! ¡Sí, cierto! ¡Ah, cierto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, panita! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Ay, oh, esta cosa! ¿Cómo pasaron ustedes ¿sí? ya? De acá. ¡A ver, a ver, voy aquí! Uy. ¿Tienes vértigo? Sí, panita, tengo un poquitico de vértigo con las cositas muy estrechas. ¡Uh, oh, mira! ¡Se ve un salto! Hola, ¡Oye, pero malto? yo me voy a ¡Saltó! El like? A ver, Luis, A ver, a ver Luis. ¡Ay, no, yo voy. ¡No! Ah. A ver, yo, a ver, yo. ¡Hala! Es que está súper ahí. ¡Vamos! Easy. Está súper ahí. Luis rápido! ¡Está subiendo el pi! ¡Y nuestros sombreritos se perdieron! ¡Ya se los... ¿Qué, qué pasó con esos sombreritos? ¡Ah, sí, El mío, el mío se cayó. Esto. No. ¡Ya estoy! Se ¡Vamos! No, se nos los llevó el pipi. <risa> <risa> ¡No! no lo, lo, es lo que el pipí se llevó. Uy, <risa> está bien, uh, uh, uh, está bien. Uh, A ver, uh, este uh, es uh, el uh, un poco complicado, ¿eh? ¿qué ¿qué es? ¿qué es? ¿qué no, ¿qué no, no, no, perdimos. nos nos ¡Corre, panita! tenemos que aguantar nosotros! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? Capri, ¡Corre, y corre! ¡Estamos tan cerca! ¡Creo que ya veo el final! ¡Sí, sí! ¡Ya casi, ya casi! ¡Mira, están, estamos a nada, bro! ¡De salir! ¡Ay, no, sí, Mae Lu. Ubi! era tan joven! ¡Pero bueno! ¡Pero era su propio pis! ¿Quién sabe si vuelva como un mutante? ¡Eh! ¡Tal vez! ¡Pero bueno! ¡En fin, sigamos subiendo, bro! ¡Sigamos es, subiendo! ¡Eso sí! Si la volvemos a encontrar, va vale a ser fatal. Bro, no me alcanza, no más alcanza. Uno, a uno, vas a dos, uno dos, estamos a nada. Estamos a nada. Estamos a nada. al cerca del final. Córrenle, córrele, no. córrele! No. Estamos a nada al final. ¿Y acá dónde? Tenemos que saltar acá. Rápido, rápido, bro. Vamos a morir, vamos a morir. ¿Qué pienso, qué pienso? Yo no quiero tocar ese pis de nubi. ¡Ah! ¡Qué asco! Eso es ácido. Bro, ya estamos, que llegamos. Ya estamos, que llegamos. De, ¿De aquí cómo subimos? ¿Cómo les.? Por aquí, rápido. Al vale, contenedor. Bro, rompo, de aquí, ¡Rápido, rápido, rápido! rápido. ¡No! ¡No lo a alcanzar! ¡Mirad ahí! ¡No está abajo! No, no.